¡Hey! Muy buenas, sean bienvenidos a Segmento Armado. Yo soy Sierra y el día de hoy hablaremos del aditamento conocido como láser táctico, así como sus aplicaciones, variantes, en qué situaciones es prudente utilizarlo, razones por las cuales en otras situaciones no debe ser utilizado y si personalmente recomiendo la utilización de este tipo de accesorio en tu arma de fuego. Comencemos explicando el origen de los punteros láser empleados en la rama táctica operativa Se puede decir que su origen se remonta al año 1969 Cuando el doctor John Matthews empezó a trabajar en la aplicación de este tipo de láser Para aplicarlos al campo armamentista Aunque no fue hasta el año 1979 Cuando se presentó el primer láser para un arma de fuego Bajo la marca Laser Products Corporation en este momento, puedes observar las dimensiones que tenían estos artefactos en ese tiempo, siendo una completa diferencia a los dispositivos diminutos y portátiles que actualmente pueden generar unas de luz de gran intensidad y calidad. Quizá te estás preguntando a ti mismo, vaya, me hubiera gustado ver cómo funcionaba este tipo de láser en un arma de fuego, y aunque no lo creas, probablemente ya lo hayas visto en acción. En la película de The Terminator, Lanzada en el año 1984, se puede apreciar en una escena a Arnold Schwarzenegger empuñando una pistola calibre .45, equipada con un láser asemejando al láser comercializable de Laser Products Corporation del que estamos hablando. Seguir la huella y árbol genealógico del desarrollo de los punteros láser en la rama militar y policial es bastante complicado, ya que existe una gran cantidad de variables así como prototipos creados por diferentes fabricantes pero nos basaremos en la ya mencionada para la explicación de este video te pido prestes mucha atención ya que el funcionamiento de un láser es considerablemente más complicado de explicar que otros mecanismos pero intentaré simplificarlo lo más que pueda un láser es la amplificación de la luz por emisión estimulada por radiación al interior de estos dispositivos existe una cubierta formada por dos capas de arsenuro de galio el cual es un compuesto conformado de galio y arsénico mismo que es un importante semiconductor donde se aplica un recubrimiento altamente reflectante en un extremo y un recubrimiento reflectante parcial en el otro cuando el diodo tiene la polarización directa similar a la que tendría un led libera fotones estos chocan contra otros átomos de modo que los fotones se liberan excesivamente. Cuando un fotón golpea el revestimiento reflectante y golpea la unión nuevamente, se liberan más fotones, como un proceso en cadena. Y esto se repite y un rayo de alta intensidad es generado y liberado en una sola dirección, siendo esta la zona donde se encuentran los lentes cristalinos que dejan escapar la luz. También existen los láser LED que son una variante más sencilla y fácil de explicar. Se componen de una unión de dos semiconductores, siendo uno positivo y otro negativo. Cuenta de igual manera con una terminal para recoger electricidad y uno o varios lentes para enfocar el rayo de luz, que es lo que causa el efecto de línea láser que todos conocemos. Entiendo si esta explicación te parece demasiado científica o poco relevante para el objetivo de este video, pero considero que es importante contar con el conocimiento de cómo funciona tu equipo los láser tácticos suelen utilizarse principalmente en la rama militar y de tres maneras distintas o al menos los que se colocan sobre un arma de fuego existiendo también las tecnologías armamentistas que emplean casi como si fuera película de ciencia ficción rayos láser de manera defensiva y ofensiva pero ese será tema para otro video. La primera forma de utilizar estos aditamentos sería la más simple y sencilla. Montando en los laterales o parte inferior de un arma de fuego un láser para de esta manera tener una mayor ventaja al momento de accionar rápidamente, teniendo una noción de hacia dónde apunta el cañón de tu arma sin la necesidad de utilizar la alineación de miras o bien un aditamento de mira que tengas acoplado. Claro, esto siendo efectivo únicamente a distancias cortas y preferiblemente en espacios cerrados, siendo capaz de efectuar un disparo efectivo hasta detonando un arma de fuego desde la cadera, e incluso logrando apuntar a los ojos de tu objetivo para de esta manera causarle cierto nivel de ceguera temporal y la necesidad de proteger sus ojos, lo que provocará bajar su guardia y dándote una ventaja sobre él. Pero contando con una enorme desventaja, la cual es el revelar tu posición al enemigo. Debido a que estos dispositivos suelen generar una cantidad de luz suficiente para alumbrar tenuemente una habitación estándar, haciendo que otras personas en el umbral de la puerta, o bien en la habitación en cuestión, puedan percibir tu presencia por la iluminación que causas. De hecho, aún a grandes distancias y dependiendo de la cantidad de partículas sólidas que se encuentren en el ambiente, sería posible distinguir el haz de luz ubicando rápidamente su origen y con ello ubicando al tirador. En casos más profesionales, aún no contando con el ambiente, las características necesarias para que el haz de luz sea visible, si el oponente porta algún tipo de dispositivo de visión nocturna, tu posición será rápidamente comprometida. La segunda manera en que fuerzas militares y policiales pueden utilizar este tipo de accesorios montados sobre sus armas es muy parecida a la que mencionamos en primera instancia, pero con la singularidad que se utilicen láseres de menor intensidad, tales que son invisibles al ojo humano y pueden ser únicamente percibidos utilizando algún tipo de visión nocturna, lo que elimina parcialmente el problema de utilizar un láser visible logrando tener la ventaja de un disparo efectivo desde la cadera o sin utilizar la alineación de miras sin descubrir tu posición. Usualmente este es el tipo de láseres que observamos más en medios como películas y videojuegos, por lo que posiblemente puedas darte una idea del funcionamiento observando los mismos. Y aunque suenen como la mejor opción para utilizar en la rama militar, esto también conlleva al alto costo de los equipos para poder utilizarlos, así como en la policía el posible maltrato que pueden sufrir durante una detención o riña con una persona agresiva. Por lo que considero, en este caso, Solo utilizar esos aditamentos en situaciones muy específicas y solo si tu labor o profesión lo requieren. Recuerden que el exceso de equipo o el portar algo que realmente no te va a ser necesario puede convertirse en una desventaja. Y la tercera variante que pude encontrar durante mi investigación es quizá la más rústica pero igualmente es considerablemente importante. Cuando se necesita revelar la posición de un enemigo al resto de los aliados o señalar un objetivo sin que éste se percate de que está siendo observado, se puede utilizar esos dispositivos, ya sean visibles o que requieren visión nocturna para su apreciación, para señalar algún tipo de punto de interés, por ejemplo, digamos que tú y tu equipo se encuentran bajo fuego enemigo, y debido al mismo no es posible observar claramente el origen de los disparos, pero uno de ustedes logra observar a su atacante, que diremos se encuentra en una ventana, por lo que activa el láser de su arma de fuego y repele la agresión, siendo más visible en caso de no contar con balas trazadoras hacia donde se encuentra disparando. O también, si se divisa a un enemigo el cual no ha notado que lo están observando, depende de la situación si es imperativa su eliminación o esquivarlo, el hecho de que todo el equipo debe saber la posición de dicho rival el cual digamos en esta situación se encuentra cubierto tras un objeto de gran tamaño pero tú lograste mirarlo por lo que le comunicas a tus compañeros que a donde vas a señalar con tu láser es donde se encuentra el enemigo teniendo ya la información de tener precaución en esa dirección realmente este es un accesorio simple pero depende de la creatividad y habilidades del usuario la cantidad de usos que se le puede dar al igual que tiene cierta importancia la calidad del equipo existiendo aquellos láseres los cuales son rígidos y no pueden ajustarse y otros los cuales cuentan con el mismo mecanismo de ajuste que la mayoría de las miras, logrando que las de luz se dirija hacia determinada posición, siendo preferible ajustarla con el punto de la mira a una distancia determinada para facilitar los disparos de reacción, los cuales son los que toman una menor cantidad de tiempo y dan menos oportunidad de una alineación correcta de miras. De manera más personal, podría decir que efectivamente recomiendo el uso de un láser en tu arma de fuego. Sin embargo, solo utilizarlo en situaciones donde sea apremiante e indispensable el mismo, ya que el usarlo en todo momento da la posibilidad de que reveles tu posición como ya lo habíamos mencionado. Recuerda experimentar y utilizar todo el equipo que tengas a tu disposición hasta encontrar aquellos aditamentos que mejoren tus habilidades de la forma más cómoda posible. Y nunca, nunca, pero nunca, utilices equipo que entorpezca o merme tu maniobrabilidad o habilidades. Esto ha sido todo por el video de hoy, yo soy Sierra, creo que eso ya lo había dicho. Recuerda que puedes suscribirte, seguirme en mis redes sociales, dejar tu like, tu comentario, y si quieres que hablemos de algún otro tipo de dispositivo o accesorio, házmelo saber, igualmente, en los comentarios, para realizar una investigación sobre el mismo y subirla pronto. Nos vemos.